...senadora Arrieta, arracha el Gabón. Buenas tardes, eh, señor presidente, señorías. A ver si soy capaz de explicar brevemente o presentar brevemente la moción que vamos a debatir hoy. Como saben todos ustedes, la moción que traemos hoy aquí es eh, una consecuencia de interpelación del pleno anterior eh, eh, correspondía a la segregación escolar. Eh, cuando le pregunté al, al ministro en, la, en el pleno anterior respecto a la segregación escolar, en nuestra opinión eh, se da y su, en su opinión no tiene lugar la segregación y es por ello que presentamos esta moción. También quiero decir que para nosotros, tanto en España como en las comunidades autónomas, la segregación escolar se da por razones socioeconómicas, también por otras razones, pero hoy eh, vamos a tratar eh, los motivos de la segregación por razones socioeconómicas. Y también me gustaría eh, definir en dos palabras lo, qué es lo que entendemos sobre segregación escolar, y ahí sí, sí en castellano. De distribución desigual en las, las escuelas de alumnado que pertenece a familias más vulnerables económicamente. Eh, yo traía unos datos. De España y decía: de España es el sexto país de Europa con el mayor índice de segregación escolar. Y para ello se utilizan una serie de índices que nos dicen que. Eh, eh, hay una segregación de 0,31% y además eh, ha habido un incremento enorme del 13,4% durante los últimos 10 años. Sigue en castellano. Es decir, admitir que existe segregación escolar, admitir que fundamentalmente es en los centros públicos donde se da el mayor porcentaje de alumnado con problemas económicos, ...que es en estos centros en el que están matriculados la mayoría de los inmigrantes, de minorías étnicas, de familias pobres, ...sería un gran paso, vuelvo a decir, admitirlo, sería un gran paso entre todos trabajar para que esta situación se, se superara. Porque, señorías, lo dije hace dos semanas y lo vuelvo a repetir. Hay familias que sin traba alguna pueden elegir el centro que quieren para sus hijas. Pero hay otras familias que no pueden hacerlo y se les cierran todas las puertas... Y hasta esta, ante esta situación no podemos hablar de igualdad. La escuela, que pretende ser una superación de las desigualdades por cuestión de origen, se convierte en muchos casos en discriminadora desde que se matricula el alumnado. Por ello, presentamos esta, esta moción con cinco puntos que viene a definir lo que he dicho. Es decir, por una parte, se pide que el Consejo, la Conferencia Sectorial de Educación, eh, se reúna y analice la situación de cada Comunidad Autónoma Además de para conocerla, también para conocer las líneas de intervención puestas en marcha en una y otra para corre, mejorar, corregir e impedir la segregación escolar existente, por estas razones socioeconómicas. Por otra parte, se plantea incorporar criterios de equidad e inclusión en las condiciones de los conciertos educativos. Un tercer, una, un tercer punto, que es estudiar, seguramente hará falta, los cambios legislativos necesarios para que los centros educativos que, valiéndose de fondos públicos, están atendiendo a poblaciones de alto nivel socioeconómico de élite y no atiendan al mínimo de atención a la inclusión, no puedan contar con ayudas públicas. Un cuarto punto que sería establecer mecanismos que garanticen la gratuidad de la enseñanza, como el seguimiento del cobro de cuotas indebidas mediante inspección educativa. Y un quinto punto que sería crear una dotación de becas a alumnado en situación de vulnerabilidad para que pueda asumir el coste extra de actividades escolares, porque, como todos y todas sabemos, normalmente estos niños y niñas, por falta de recursos, no pueden, después del horario escolar, pues, dedicarse a estas tareas. Muchas gracias.